estar Dios en una hostia tan pequeña? No es tan extraño, porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Pues que hace todo lo que Él quiere. Abierto una esperanza para mí al encontrarte tan pequeño en esta hostia, concentrado en este vino, cuerpo y sangre para mí. Esta oración, Padre, eres mío. Padre, tuyo soy. Padre, reconstruye en tu templo. Hazme mi Amado Padre, te haces tan pequeño solo para entregarte de nuevo y hacerte uno con nosotros en la unidad del Pedacito Local. De gracias, gracias Padre por tanto Porque contigo ahora tenemos nueva vida esperanza es luz en planidad, porque contigo en comunión hoy somos uno y en un mismo cuerpo y sangre para ti es nuestra oración ¡Gracias!